En esta unidad vamos a ver cómo exportamos colecciones de Zotero o cómo importamos a Zotero colecciones de referencias. Por ejemplo, que tengamos una colección de referencias que tengamos en un gestor y que queramos enviarla a Zotero o al revés. En la Barra de herramientas de Zotero en el botón acciones, en la rueda, tenemos una opción que pone exportar toda la biblioteca. De esta manera nos podríamos exportar toda la biblioteca de Zotero. Cuando hacemos esta operación de exportar, que estamos exportando una carpeta, lo que vamos a hacer es convertir esa carpeta en un archivo legible, legible para Zotero. O para también el gestor donde vayamos a, a importar esa colección. Entonces, lo que se va a tener en cuenta es el filtro. O sea, que los dos gestores, digamos, tienen que entenderse. Lo, es lo mismo que le pasa cuando un gestor tiene que importar referencias de una determinada base de datos. Hay un tipo de archivo que es bastante polivalente que se llama RIS. Si nosotros guardamos esa colección que queremos exportar en RIS, en un archivo RIS, es absolutamente seguro que en el otro gestor donde vayamos a llevar esa colección lo vayamos a poder importar. Y lo mismo al revés. Es muy polivalente RIS. Cuando exportamos una colección de Zotero, no lo hacemos desde el botón acciones, sino nos colocamos encima de la colección de la carpeta y lo hacemos con el botón derecho del ratón, eligiendo la opción exportar. Decíamos que lo que tenemos que tener en cuenta es el filtro, ¿eh? porque eh, este sería un gestor este sería otro gestor y tiene que haber un filtro para que los dos gestores entren en comunicación. Nos vamos a acciones y vemos que tenemos la opción exportar la biblioteca. Estaríamos exportando todas nuestras carpetas y lo, lo convertiría en un tipo de archivo que nosotros le indiquemos de las opciones que nos da le decimos exportar la biblioteca y nos va a sacar este desplegable en primera opción nos pone RIS le decimos que RIS y nos va a crear un archivo que lo vamos a colocar en algún lugar de nuestro ordenador para luego ir al otro gestor y hacer la opción de importar en la pestaña acciones también tenemos la opción de importar una colección una colección que queramos traernos de otro gestor supongamos que ya hemos reconvertido esa colección que teníamos en otro gestor en un archivo en este caso lo hemos hecho en un archivo BigTex, que Zotero lo va a entender. Entonces decimos que vamos a importar, a importar un archivo. Entonces nos vamos a importar este archivo que ya vemos que es BigTex. Decimos que abrir... y ya nos ha importado esta carpeta, nos pone la fecha, porque tiene el mismo, el mismo nombre que tenía, para que no se equivoque con otra que yo tengo también aquí, pues le da la fecha de hoy. Entonces aquí ya tenemos todas las referencias perfectamente importadas de otro gestor bibliográfico. Ahora vamos a hacer la operación de exportar una carpeta a otro gestor bibliográfico. Por ejemplo, esta carpeta, botón derecho del ratón, exportar la colección, me dice que en qué formato, le voy a decir que en RIS, le digo que aceptar. Me la va a guardar, en, la voy a guardar en el escritorio. Le digo que guardar y ahora voy a abrir otro gestor. Y me voy a, voy a buscar, este es el gestor Mendeley, voy a buscar la opción de importar. Aquí la encuentro en archivo, importar. Me dice que, qué tipo de archivo voy a importar. Voy a importar un archivo RIS. Y es eh, bibliotecas escolares. Le digo que abrir. Y me ha importado todas las referencias. Bueno, pues con esta operación acabamos la, esta, la unidad